¡Hey! ¿Qué tal mis campeones? Les saluda Gilmar Rusen La verdad, hoy muy contento Como siempre mis campeones Hoy les tengo una gran sorpresa Miren la belleza que tengo acá El Samsung Galaxy A01 Sí señor Miren, una, ya lo saqué es una boca de celular. Esta hermosura de celular la voy a rifar. La voy a rifar a los primeros mil suscriptores de mi canal, mis campeones. Eso este es el canal Gilmar Rusen. Solo tienes que suscribirte y ya te ganas este espectacular celular que voy a rifar a los primeros mil suscriptores. Mira, Gilmar Rusen. Y a los que están suscritos, no se desuscriban porque si no pueden perder la oportunidad. ¿Cómo te enteras para el día de la rifa del celular? Dale a la campanita de notificaciones. Sí, señor, deje un comentario. Dale me gusta a los videos. Suscríbete.